Los retos personales y semanales Cada uno de los usuarios tendréis un montón de retos que recorrer por vosotros mismos. Algunos implicarán algo tan sencillo como abrirme una cuenta en la moneda, bajarme su app o compartir un contenido en redes sociales. Pero luego se complicará la cosa. Metemos en estos retos también todos los esfuerzos que podáis hacer para conseguir ampliar la red de la calapoli De tal forma que obtendréis premios por traer más usuarios a la red, traer más servicios Ahora por aprender más de otras monedas locales. Cuando ya seáis unos auténticos gurús en esto de los chuskis, os vamos a recompensar vuestra ayuda, vuestro compromiso o vuestro tiempo, con retos como atender a las personas dentro de la brecha digital, impartir talleres de iniciación sobre la moneda o incluso ayudar a la familia Troquefeller. Así que, a mayor compromiso con la moneda, mayor será la cantidad de chuskis obtenidos y que podré gastarme plácidamente en las redes de servicio. Además, cualquiera de vosotros podrá también superar los retos semanales o retos aleatorios, suculenta recompensa por, qué sé yo, incluir un mecánico en la red o una tienda de electrónica o buscar esa imprenta que va a poder ser pagada en Chustis, que por cierto, también tendrá recompensa por entrar a formar parte de la comunidad. Así que, no perdáis de vista las notificaciones en vuestro correo, plataforma, nuestra web o redes sociales, porque el más rápido es el que gana.